Este vídeo sustituye a los vídeos eh, 14 y 15 de nuestra serie eh, de Octavio Piulats y mía La ruta de las ermitas en la montaña de Montserrat El motivo eh, es porque eh, hemos retirado una vez ya publicado el vídeo de la ermita de la Santa Creu y hemos decidido no publicar el vídeo número 15 que iba a tratar de la ermita de San Dimas para nosotros quizás la más importante el motivo pasaremos a explicarlo a continuación. Octavio, ¿qué tal? Sí, hola, hola Anicia. Eh, buenas noches. Eh, en principio, el problema que, que hemos tenido con la comunidad benedictina ha sido porque nos, nos han remitido algunos correos electrónicos con una petición expresa de que eh, retirásemos estas, estos vídeos y no editásemos sandimas. Por la sencilla, con el argumento, por la sencilla razón de argumento, de que esto ponía en peligro, esta serie, nuestra serie, ponía en peligro las construcciones, a pesar de que están en ruinas, pero las construcciones actuales de las ermitas. ¿no? Esta es un poco la idea, el argumento de ellos, preservar la intimidad de las ermitas y evitar que las destruyan gente desaforados que corren por la montaña. Este argumento es un argumento, bueno, aceptable, existe, la posibilidad de que haya gente, evidentemente, que a través de nuestro, nuestra serie ataque o, o realmente mmm, haga un cierto daño a la construcción de las ermitas, pero precisamente por este argumento nosotros hemos creído de que si las ermitas podrían en un futuro estar en peligro, en el caso de la Santa Creu, que fue quemada, etc., nuestra serie puede ayudar muchísimo a explicar la importancia, la relevancia, la importancia estética, histórica de esas ermitas. Por tanto, ese argumento nosotros no lo compartimos. ¿no? Supongo que tú tampoco. ¿no? Así es, uh, el motivo de la retirada es uh, la petición por parte de la comunidad benedictina de mm. Montserrat. A mí me sorprende a nivel periodístico que la primera vez que yo decido o retirar un vídeo uh, detrás de una comunidad religiosa que me lo está solicitando, también nos podríamos haber negado, obviamente, pero bueno... Si esto hubiera sido... Sabemos por experiencia, en otros casos, que las peticiones de la comunidad hay que tomárselas en serio. Luego hay actuaciones jurídicas, etc. Pero es que además nosotros no, no queríamos, ni queremos, ni deseamos entrar en conflicto con esta comunidad. Porque continuamos pensando que la montaña de Montserrat merece, se merece eh, documentales que estamos preparando para televisiones extranjeras, es decir, también a nivel internacional eh, tiene una gran relevancia y, y está en nuestra mente lo último, no atender a peticiones de la comunidad, siempre que sean razonables. ¿no? Pero para desmontar solamente algunos de los, de los motivos uh, que nos han uh, enviado... Por ejemplo, el de la, el de la quema, que han sentado un, sí. un asalto que hubo en la ermita, hubo de, la una a la un ermita incendio, de la Santa Creu, un pequeño Creo. incendio. Sí, quemaron la ermita, es verdad. Esto ocurrió en, en marzo del 2015, y nosotros hemos publicado el vídeo de la Santa Creu en enero del año 2017. Sí. No, no existe relación causal. Pero en cambio, era uno de los motivos que ellos ponían como ejemplo de lo que habían podido provocar nuestros vídeos, lo cual sí sí ponía un ejemplo es uh, evidentemente absurdo, ¿no? Sí, sí. En todo caso bueno hemos uh, hemos decidido um, parar el tema aquí para no enfrentarnos mm. Es una pena, pero bueno, también hemos querido dar la cara y, es, y explicarlo, quizá con la esperanza de que algún día, por lo menos Octavio tiene la esperanza de que algún día podamos terminarlo. Sí, porque eh, es que quizás los motivos no sean realmente, no, no residen en el argumento. Octavio, argu este o sea, ¿hay una explicación esotérica a esto? No, esotérica no, pero sí sociológica, sí sociológica, es decir... Eh, primero que las dos ermitas estas, San Dimas y Santa Creu, están dentro del perímetro del monasterio, o cerca, por decirlo así, están controladas por los monjes, ellos tienen las llaves. Yo creo que, precisamente ahora, debido a nuestra serie, se han dado cuenta, quizás, de lo importante de las ermitas, en el sentido de la relación de las ermitas a, a nivel de publicidad con la gente. ¿no? y yo creo que quieren un poco controlarlas ellos, quieren tenerlo desde el punto de vista positivo, quizás en el sentido de adecentarlas, prepararlas, hasta para ejercicios espirituales ha sido ¿no? es una idea nuestra en el fondo, no <risa> hemos potenciado ese tema ¿no? y por otro lado quizás también la orientación y la filosofía de nuestros vídeos que las expresaremos en las conclusiones, quizás no no encajaban demasiado en la visión que ellos tienen del cristianismo, ¿no? aunque y tú lo has dicho muchas veces, hemos intentado realizar los vídeos con total respeto ¿no? a, a la tradición cristiana. ¿no? Sí, hay que decir que con total libertad hemos expresado lo que nos ha parecido Hasta hemos recibido críticas, quizás a veces por, por, por demasiado cristianos. Sí, digo por, yo, ser, ¿no? por, por hablar demasiado de los santos. Exacto, ¿no? <risa> sí, nos han criticado también ese aspecto. ¿no? Sí, sí. Entonces, para cerrar el tema, yo creo que sí, que vamos a intentar, eh, de una forma tranquila, relajada, Vamos a intentar conectar en un futuro próximo eh, con, con la comunidad y quizás si tenemos que hablar con el patronato o el abad intentaremos negociar a ver si es posible culminar esta serie y que entienda la comunidad que eh, ese argumento de preservar la identidad de las ermitas, eh, que no sufran daños, eh, quizás sea más potenciado a través de un buen documental que no a través de un miedo, o, o la cerrazón, o, o cerrarse, dijéramos, a, al mundo, ¿no? Pues sí, han sido, han sido cinco años de trabajo en la montaña. Sí. Uh, yo tengo aquí anotado que la primera visita que hice contigo para grabar fue en, en abril del 2012. Sí, hace ahí, cinco iniciamos, años, ahí iniciamos. Iniciamos, el hicimos el vídeo sobre la basílica. No, primero fue el de que es Montserrat. Primero fue el pues, de que es Montserrat, Sí, exacto. Sigue siendo uno de los más visitados, es y es el, que te han escrito sí, gente de, todo, sí, de todo el mundo. Sí, evidentemente, sí, sí, uh -huh. llevan muchas visitas, 50 o 60 mil visitas, y, y sobre todo, son visitas de peso. Es decir, visitas que hay detrás correos, explicando cosas, etc. Gente que viene de todo el mundo. Sí, porque a veces hay, hay, hay vídeos que tienen pues 200.000 visitas, pero muy pocos comentarios. No sé si es ese el caso. Uh -huh. Luego viene el vídeo de la Basílica, que en el cual hacemos una explicación de... De, de la Basílica desde un punto de vista un poquito más um, especial esotérico también sí de, más, espiritual, más espiritual y sobre todo artístico y artístico y artístico, artístico, y, artístico. Sí. y luego empezamos en el en el ya la serie, ya, de, las la serie de las de los 16 vídeos de las esmitas de Montserrat y hasta aquí hemos llegado, uh, entonces uh, no vais a poder disfrutar de las dos últimas, que son las Santa Creu y San Dimas, pero sí que vais a poder disfrutar del último vídeo, el número 16, que publicaremos a, a continuación, en el cual Octavio Piulat hará un, conclusiones, unas conclusiones un resumen conclusión. De, de, de lo que hemos visto en, en todas las ermitas y del, del significado que tiene para nosotros esta ruta.